Vamos, baby. Ahorita no me carga y todo se va a la mierda. <ríe> no mames, esa vieja de ahí adentro se parecía a la del a la, a la, Max Teal, weón. ¿Qué pedo? <ríe> no mames, weón, literal. El Polaski parece. Parece un amigo que era como todo porrón, weón. Soy marihuana y me vale, madre me encanta. mucho la pichi, bota. ¿Qué pedo con el ojo? <ríe> Míralo. Ahora sí tenemos al bello CJ Soy guapo Lo sé, las mujeres se calientan Estaba yo, estaba yo, estaba Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta o sea, Para mí está bien Para mí está bien Uy, gonorrea. Bueno, Pao, loca, ¿qué pasó, loca? ¡Y ¡Amá! Estoy jugando el trilogy Me lo descargué de los amigos No gasté un peso Si se me llega a trabar aquí va algo verga Pues ya sería canco cotineando el GTA ¡No me no a ver la el DJ! <risa> <risa> ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Ja, <risa> ay no me weón! ¡Qué cosa real? ¡Ay, qué puta! No pensaba que... ¡Marica, esos ojitos chiquiticos, weón! ¡Marica, le pongo mejores texturas yo a esta mamada! Eso, marica, pareciera que le estuvieran haciendo esto en el. codo weón, rea, me pegué en el codo! ¡La puta madre! ¡Ah! ¡Ah! Qué pedo con la Que pedo con la nariz del Smaug, weón. qué pedo con el siguiente <risa> La mamá no mames la cara de la mamá, weón. Que me cago, weón. Como que. ¡Qué hueón mátame! ¡Lorra! Yo no quería ser remasterizada. Pues me gusta cómo se ve. Quiero mirarle la. kendall sí se ve muy Fortnite weón. Solo le falta el pico y comienza a tumbar todos esos árboles y comienza a construir ahí para allá weón. La madre, la madre que es así. Ayúdame, ayúdame, Qué tensión la verga. Mamá me estrellé. Uy no espere, ¿qué piro? Vaya segundo raya, vaya segundo. Júdalo, ¿cómo fue piro? ¿Cómo fue? Me rica, no, no me he acostumbrado los controles. ¿Cuál es? ¿Vas en la cicla loca? Corre. ¡Godorrea! ¡Me llegó la tumba, mamá! ¡Ah, loco, córrele! No, yo me quería deshacer de los valles, ahora tengo son tombos. ¡Acelere, quítense! ¡Ahora! ¡Ah, mamá, tengo problemas! ¡Mamá, me persigue la ley! ¡Uy, Godorrea! Tiró. No! ¡Apúrenle! ¡Quítense a la verga! ¡Quítense a la verga! <risa> <risa> ¡Quítense usted! ¡Ah! Ya, ya, ya, está, retenes, ya me quieren bajar la plata Ay, está demasiado lejos de. Ay, chiquenazo, pero si sí lo tengo aquí Vámonos, loco, tengo tres estrellas aquí, nadie ¿no? me para, loca ¿Qué te a la verga, ¿cómo me frena? ¿Con Uy, con B dispara, qué ¡A ¡Hágale, acelera! Habilidad de la bicicleta mejorada, bueno, ¿quién te interesa, bebé? Que te gano, Gondor, marica, que te gano Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos oh, Pero es que se ve hermosa esta habitación, weón Arsí mamá Modo creepypasta A ver, investiguemos El cielo ahora sí se ve así Esta puerta se ve muy chimbita A ver Ay, sí ¿Pero el gato está remasterizado? No mames, weón Se tiraron al gato ¿Qué? Que ir a Uy, si sí se puede leer, si estuviera en inglés Si supiera leer inglés, verga ¿Quién verga tiene una plancha en ah, toda la cocina, güey? Eh, literalmente los mods se están dedicando a reparar, a reparar los errores del juego. Pero es que el juego está muy excelente. O sea, va a ser la próxima generación. O sea, aquí apenas saquen el mod de. Del día. Oh, se imaginan, weón. Ahorita se van a enfocar y sacar skins, carros, vehículos, cosas así particulares, leo Mods. Que apenas si estoy callado, es que estoy comiendo. Estoy humiendo. Wey, es que me dieron el aguacate con. Está muy rico, weón. ¡Aguacate! Aguacate Es aguacate agua cate, Aguacate Falta se dice en los países sub bajos. <risa> bueno Cosa que vamos a hacer y cosa que no he hecho Rescatar a GTA gente San Andrés Vamos a dejar en las primeras impresiones Ah, mira si lo podemos rescatar Según ¿Qué? Este post acaba de sacar del culo a este man. Lo acaba de sacar del culo, weón. Sáquenle de cli esa mierda. ¿Cómo verga, weón? ¡Acaba de salirse de aquí! ¡No mames! Ese vaya, weón. Quiero mirarle la cara. Quiero mirarle la cara, idiota. Este Chetpoy pareciera que estuviera prendiéndose en fuego, weón se pareciera que fuera Una vaina ahí toda, toda cutre Ojito con esta ilusión óptica de acá dentro de las tiendas Está arriba bacana la ilusión ¿Qué? ¿Cómo? El poste que... Que pare... Que está teniendo humanos o qué verga Mira Mira eso Mira eso, corre verga Mírala ¡Mira esta mamada! ¡Mira! ¡Mira esta mamada! Sí, sí.